Señores, revelan la verdad sobre la foto y la cosita que armaron, Pero aquí lo dijimos primero que eso era un show montado de Toxicro y, y Verónica Batista, Jesús Daniel. Bueno, aquí primero nosotros no fallamos. Hablamos ayer sobre esta situación entre Carole, entre Carole, Verónica Batista y eh, Toxicro. Entonces, todo parece indicar que ha sido... Eh, toda esta intriga que se ha montado, pues solo se trataba de una entrevista que se publicó en la noche de ayer miércoles. Dímenlo en la cama, es el nombre del espacio public eh, publicado en el canal de YouTube de Toxicro, donde la presentadora de los muellos del circo comparte algunas intimidades de Toxicro o con Toxicro y, y viceversa. Uno de los temas que se habló en esa entrevista fue sobre la supuesta relación del empresario y exponente de música urbana con la influencer Mami Jordan. Ustedes saben que la Mami Jordan se pasó o se ha pasado la vida diciendo que ha tenido algo con Tolciclo. Pues el hombre aprovechó para aclarar eso con Verónica Batista. Vamos a verlo. Ahí está, nosotros lo hablamos aquí porque no creemos todo lo que vemos en las redes como los que comentan en las redes que se ponen locos, que, ah, que sí que es verdad que está acostado con una. Nosotros aquí sabíamos que era, lo dijimos, que era un, un, un marketing Más para algún... sacar esta entrevista y muy bien, porque dio resultados. Sí, sí, Eso sí. está muy bien, que hagan ese, esa vuelta de poner a la gente loca, que el, el que se deje poner. La mayoría. Yo le voy a dar un consejo 80 a, a nuestro hermano Tóxico. Tóxico está sano de los bolsillos, ya muy sano, sí. sano, un tipo, un empresario próspero, ahora hace se metió a la piscicultura, eh, que es lo de criar peces, y le va muy bien. Yo lo que le aconsejo es que haga como una compañía, y con récord, un ejemplo, y firme varios artistas, y como todo el mundo le tiene un respeto en la música y en la industria, tanto los empresarios como la disquera, coja a dos muchachos, tres, y se ponga a trabajar, porque ya eso de que de andar en... Farandulero, sí, bueno, de farandulero eh, no le como que no le queda bien ni, ni está con esos problemas de, de amorío y eso marketing. Yo pienso que él debe hacer algo como a nivel empresarial. Pienso yo, ¿Qué tú dices eso, Angel? Sí, no, imagínate, él, él, ta, él quiere volver a a la música y está buscando ese, ese, esa posición en las redes sociales y en los medios al parecer está trabajando o quiere trabajar un proyecto musicalmente pero entendemos de que no es el tiempo de estos ciclos está jodiendo con la música porque imagínate está muy, para mí está muy descontinuado de lo que está pasando realmente en el ámbito musical A ver, vemos vemos lo que está pasando la, la, los artistas que están explotando y yo entiendo que este ciclo en este ambiente musical de hoy en día aunque es un pionero y una persona de mucho respeto en el movimiento eh, puede pasar desapercibido y para una leyenda eh, como Torsi cro y, y artistas, por ejemplo, como Lapi yo entiendo que cuando ya tú no das más, ¿qué hacen los peloteros? Cuando no dan más, se retiran. ¿Para qué? Para no pasar desapercibido en la liga porque van a decir que después que, que, que están viejos y lo van a estar acabando, se retiran. ¿Entiendes? Entonces, eh, así mismo en el un llega un momento que tú no puedes dar más, pues, aunque en el artitaje tú puedes resurgir. Luego, en el caso de, Ch de Shakira ¿verdad? Que volví y resurgió. Entonces, entonces, creo lo que tiene que esperar es un momento donde él sienta que puede resurgir, resurgir con algo duro. ¿Me entiende Ahora ahora yo entiendo que él tirando música pasa desapercibido, como lo hizo en la discoteca, poniéndole micrófono a la gente y nadie le hizo caso. Entonces, para él evitar eso, yo, yo entiendo mejor que se, que se esté tranquilo a un lado. ¿Tú estás llamando a que se retire? No, sino que se aparte, que deje eso para después. Que ahora mismo la música. Hay un sature y hay que de ese tema vamos a hablar en el, en el próximo tema vamos lo voy a tocar eso de, de sobre sature eh, por, por, la, por la, la cantidad de música desechable que se está viendo hoy en día y que lamentablemente no me entienden no la música no tiene ningún cuerpo el titico, ni nada o sea no no está pasando nada en la música y todo que es un gran compositor o sea compositor no un un gran exponente de la música. Sí, sí. Entiendo que con la buena música que él, que él va a hacer ahora mismo puede pasar desapercibido y mejor que se quede tranquilo Como está pasando como lápiz, que el lápiz ahora mismo, ustedes no saben, el último disco, ni cómo dice el último disco del papá del rap. Y es un, y un tema, el último disco del papá del rap, pero nadie se lo sabe, lamentablemente. Ahí. Bueno. Pero se sabe no, en no esa... No, en, en esta, esa... En esa situación de lo que es del lápiz consciente es que ya se ha... O sea, cuando son pioneros así, la leyenda, tú ves, pues, tienen como que yo creo que bajarle un chin ya, sí, sí, de sí, la sí. grada, O tirar un tema cada, cada un tres meses, tú ves, de tres meses. O con los mismos muchachos, dame ayuda a. a yo, yo, yo colaboro, ajá, yo colaboro. Sí, yo se notorcito. Jalo, el que está matando la misma, ¿cuál es? Dale, baby, vamos, vamos, me monto en algo con él. Claro. Pero no diga que, di que yo. Di que, di que así digo, un álbum. No, no, no. Está fuera de liga. Bueno, volviendo a ya al proyecto que él tiene ahora, dímelo en la cama en su nuevo en su canal de YouTube un segmento eh, realmente ahora está muy de moda todo el mundo está haciendo ya sea un podcast o un segmento algo en su canal de YouTube porque eso es lo que la gente más quiere ver, donde los artistas celebridades se sienten más cómodos de hablar junto con otro, desahogarse o decir las cosas en este caso él se caracterizará completamente por hablar cosas íntimas, un poquito más, tú sabes más natural, más orgánico, más Open Mind con Toxicro en ese tipo de escenario. Veremos eh, si no sería parecido un poquito como inició Jessica en Sin Tabu, que también era preguntas un poquito comprometedoras pero vamos a ver cómo le va con este proyecto porque realmente es algo que ahora está muy de moda y se está utilizando y es donde se han sacado muchísimas polémicas, muchísimas versiones. Sabemos muchísimas cosas que han pasado con artistas o celebridades que tal vez en entrevistas son, tú sabes más de renombre, con personas más, vamos a poner un tipo hochizante, entre otras que hacen entrevistas un poquito más serias de la carrera de la persona. Y en este ámbito más personal, más íntimo, de qué tú tienes para contarme, algún secretito, alguna cosa picante, como ellos mencionan. Pero realmente es un buen proyecto, eh, una buena estrategia de marketing también la que él utilizó, como mencionaban los muchachos, porque ya ahora todo tiene una dinámica para llamar la atención del público, para que ese público se mantenga pendiente y saque sus tipos de conclusiones. Enhorabuena, yo diría, porque realmente ese tipo de contenido, como mencionan siempre los muchachos, ya eso del morbo ahora, eso ella, tú sabes, lo último, eso es lo que la gente le gusta saber y es algo que por el momento en los segmentos que él haga con las diferentes personas le puede resultar. Pero hemos hablado aquí en, en otras ocasiones de que esa estrategia como que cansa ya, como que la gente eh, ya como que no le presta atención. Cansa no en, la, en, la, sí, en, en algunos artistas, en algunas figuras públicas cansa esa estrategia. Por ejemplo, lo de la perversa el otro día que sí. se habló de, de que ella le pichó una goma a, a, a Yomel, entonces a las 10 de la noche lanzó un tema. Ya, eso sí, realmente, como que está no se ve diga bacano. No, porque... a Tóxico le sale que haga una compañía y, y ponga un par de muchachos ahí. Sí. Y ya no son la gente de Tóxico, llegan a la discoteca y la gente de Tóxico, tú ves, que crean como Top Dollar. Sí. Algo sí. así. Un, conoce, un conocedor de la música. Claro, y sabe que conoce a los productores y todo que le sí. puede ir bien. Ahora, ya pasando a la otra parte de esta eh, exclusiva, por así decirlo de una manera. Eh, que se dio anoche, ya habló creo que de un modo ya normal ser, o, o sea, no como la otra ocasión que dijo que no, que si te voy a demandar que estoy que con otro, no, aquí ya habló de forma normal, dentro de eh, el, el, el montaje, de la, de la vinculación de pareja con la mamillona, ustedes saben, como dijo, como dije al principio, que mamillona se ha pasado la vida entera diciendo que ha estado con, mami, con toxiclo, pero entonces, no hay prueba entonces aquí eh, tóxico pues le responde y le niega Que ella, ella está que él ha estado con ella No hay prueba Bueno, él puede negarlo hasta que ella no le enseñe No hay prueba, yo no le creo a la mami Porque no hay prueba Ni yo, hasta que yo no vea la prueba no, no hay nada Y, y puso un huevo Con, el, con ese montaje <risa> No, no, no Increíble No la, <risa> no la aconsejó la pintura ¿La Amiga Camila Ay, amiga No <risa> La fan number one en el Cibao de la Mami Jordan se Dios llama Camila. Mamá, en en la terrena estaba ella loca. Pues, ¿Tú lo <risa> habías visto? No, Dale, cuánto Instagram sigue Camila de la mamillera. Me van a acabar en los comentarios, señores. No, no eh, porque ella no, es no es mi ejemplo comida. a seguir. No, ya sí, na, ya ella sí. Ella no. Ay, ¿cómo así? Llevo a ver. Claro, <risa> rata, rata, rata. Ella no es mi ejemplo a seguir, que ya me da risa, como ya es, eso es. Su personalidad, como ella actúa. Como ustedes dicen, ese personalidad me da risa. Pero no es que mi ejemplo a seguir, evidentemente. Ella, Ella prefería que en la terrena tú lo habías visto, Pinto. Digo, tú no fuiste. Y, y era, era loca ella que de fue a la mami Jordan ¡ah! Ahí le pasó el alfa por ahí. Era un, un Santiago Matías, un, un fulano. Tal, un. Ella quería la mami Jordan. Era.